Las mejores cosas que me ha dado la bici son poder conocer Colombia. He conocido muchas partes que nunca me imaginé. Poder llegar y qué mejor que hacerlo en la bici. El viento, la naturaleza, el estar afuera, el dolor de patas que te deja una montada. Y los amigos, lo más importante son los amigos.